Hola a todos, mi nombre es Javier Lozano, soy el profesor del módulo de logística y cadena de suministros. Este módulo pertenece al área de conocimiento del mismo nombre, del máster en logística y supply chain management. Los objetivos de, de este módulo de logística y de cadena de suministros eh, son conocer la, la estructura organiza, organizativa de, para la gestión de la empresa logística, diseñar e implementar una red logística ...saber gestionar una cadena de suministros... ...como gestionar también almacenes... ...y conocer la codificación eh, utilizada en la cadena de suministros... ...para implantar una trazabilidad del, del producto. La, en la masterclass que vamos a ver a continuación... ...voy a hablar sobre la cadena de valor... Eh, ...las estrategias competitivas... ...de liderazgo en costes, diferenciación y concentración... ...que tiene lugar una vez que se han analizado... ...las actividades primarias y de apoyo de una organización. En la siguiente masterclass voy a hablar sobre... ...codificación y trazabilidad, el seguimiento que, que se hace... Desde, ...desde el origen hasta el destino, seguimiento del producto... ...el rastreo y los códigos que vamos a utilizar... ...dependiendo del nivel de marcaje donde nos encontremos...